¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Adercid y los invito a elevarse conmigo y mirar estas tarjetas coleccionables de Batman y Robin de la Petrolera IPF. En esta ocasión estamos nuevamente con una de las donaciones de material gráfico hechas por aquellos mayores inversionistas de Adderseed, estamos hablando de los hermanos Tronco y se trata de unas tarjetas muy, muy interesantes, muy buenas también que, ¿por qué son interesantes? porque venían las conseguidas de una manera muy particular que era cargando nafta y pagando un, un pequeño precio creo entonces esto estaba hecho... Para que eh, los pendejos le rompan las bolas a los padres. Para que les compre una tarjetita. ¿no? Es medio agarrarlos de las pelotas. Así que te venían esas tarjetas que además eran muy buenas. ¿Cómo no te iba a generar manija? Miren lo que es esto. Eh, es un material de una dureza ejemplar. Unos diseños muy modernos. Eh, el año 97. La verdad es eh, un año muy muy bueno el 97. Nosotros en Argentina estábamos en en la cresta de la ola, de lo que es conocido como la fiesta del turco y bueno, yo estuve, yo estuve ahí surfeando esa cresta como pude con mis 10 años de edad la colección viene con varias imágenes algunas de la película, otras fotografías, así como digamos sesiones fotográficas y otros dibujos, estas son por ejemplo pinturas y están buenísimas así que son imágenes muy buenas miren por ejemplo estas son tan bárbaros estos retratos pero lo más atractivo son estas tarjetas que son las últimas que vamos a ver que tienen un efecto lenticular que hace que parezca que se mueven con bastantes bastantes fotogramas ¿eh? pero eso lo vamos a dejar para el final vamos a repasar las cartas mediocres Aquí tenemos una de Nora Frye que no sé quién es, la verdad que no lo recuerdo, y acá atrás te viene como una especie de dossier de los, de los personajes. Nora Frye contrajo la enfermedad mortal MacGregor, el señor Gélido le dicen al Capitán Frío, la puso en una cámara criogénica antes de que el virus pudiera matarla. Eso es lo que llevaba a calcular el Capitán Frío a hacer nada sus fechorías. Acá vemos a la espampanante Alicia Silverstone, con el traje de Batichica, eh, una de las víctimas de esta película, puesto que su carrera cayó en declive luego de, de hacer esta película. Y acá vemos su contraparte en dibujo, está buenísimo, el dibujo está bárbaro, unos detalles muy muy lindos tiene. Fondo con aerografía, todo este trabajo, y acá pinturas de todo tipo. Y además es muy parecida al original. Aquí vemos una foto del Capitán Frío haciendo algo. Schwarzenegger era el Capitán Frío. A mí la verdad es que me gustó el diseño del Capitán Frío. ¿eh? Bueno, Batman y Robin. A mí personalmente me parece que George Clooney fue el peor Batman. Y también este chabón, que no me acuerdo el nombre. Que es la segunda víctima de esta película. La segunda víctima que se cobró porque... Su carrera fue dinamitada con esta película. Uma Thurman, con un diseño de guía de la venenosa bastante psicodélico, muy sesentoso. Es que al parecer el director de esta película, les voy contando, quería volver al Batman de los 60. Por eso es medio estúpida la película. Pero bueno, es una película que al parecer no es que es mala, sino que fue incomprendida. Acá vemos una chabona, y venenosa... En su guarida. La pintura de Hiedra Venenosa. Que es también. Excelente. La verdad es que estos dibujos están bárbaros. Me encantaría saber quién los dibujó. Lamentablemente no. No tiene créditos. Ni tampoco firma. La tarjetita. Así que habrá que hacer la búsqueda en internet. Acá nuevamente. Hiedra Venenosa. Una especie de bugging ball. Un dibujito también casi como muy de McDonald's, con su estética de Batman y Robin, casi caricaturesco. Es muy extraño este porque tiene las caras súper realistas, pero los cuerpos son una caricatura directamente. Pero definitivamente las técnicas de, de pintura y los colores son súper efectivas en este caso. Miren cómo brillan esos trajes. No le pusieron los pezones a los trajes, como que son tan polémicos con esta película. Miren lo pobrecito, el este despidiéndose de su carrera actoral. La verdad, una pena. George Clooney, que no sé cómo zafó de esto, porque la verdad es que, que te den el papel de Bruno Díaz y no estar a la altura, me parece que es muy fuerte, muy fuerte. Y acá lo vemos como Batman. Y es que acá, la boquita de George Clooney, no... y los ojitos, mira esos ojitos, lo que son. No, no, no tiene cara de Batman él no, no podía ser Batman, muy mal elegido, es una lástima. Carlos a Batman con una especie como de traje mejorado, tiene como unas armaduritas, un pijero tiene. Y estas cositos ahí, esas aeroventilas está bueno el trajecito. El detective de la noche, es un brillante detective Batman. En su baticueva tiene todos los instrumentos que necesita para resolver misterios desconcertantes. Otro dibujo más, también excelente, de Robin en, el, en la Robin Cycle, le podríamos llamar. Miren, esta la tengo repetida. El Capitán Frío eh, arengando. Está buenísimo el traje del Capitán Frío, Mira, a mí me gusta, a mí me gusta. Y de hecho pienso que Schwarzenegger no, no quedaba mal en el traje. Está, está muy bueno el traje, Miren lo que es esto. Me gusta, me gusta muchísimo. Tendría que verla de nuevo a la película para reapreciarla. Miren qué lindo esto. Las armas de Batman. Esto me suena a rejuguetito de McDonald's. ¿Qué tenemos acá? Como un cuchillito. Ese será el Batarang. Y acá un chumbo. Un coso que dispara... Eh, no sé, esas hoguitas con las que él se amaca. El Doctor Frío con el corazón totalmente roto. Es una imagen muy poética esta Acá el doctor Frío está a punto de cagar a piñas un vigilante Acá ¿qué es esto? Ah, es el Batimóvil El Batimóvil en, una, en un plano muy dinámico ¿Saben qué me sorprende? Que hasta ahora no haya aparecido Bane Porque me parece que estaba en esta película, ¿o no? Miren, tengo varias repetidas Si alguien quiere cambiarlas por algo Estoy dispuesto, eh una muy buena imagen del Capitán Frío, pero en esta ocasión no tiene esos cosas azules. Calculo que esta será su primera transformación. El bateavión, el batiplano, no, el bathammer. Cuando el hielo y la nieve se hacen hacen que sea muy difícil manejar el batimóvil, Batman utiliza el bathammer para entrar en acción. ¿Qué? ¿Qué haría, no? Este coso es como una especie de don barredora, pero de de Bruno Díaz. El retrato de. El doctor Frío. Y acá otro retrato. Pero sin. Sin su. No sé, traje. Esta es muy buena. Miren ese. Ese Arnold. No sé si me disgusta. La verdad es que creo que. Tampoco sé si me copa demasiado. Pero. Habría que reencontrarse con esta película. Habría que reencontrarse. Acá tenemos la. Pintura del Capitán Frío. Che, qué carita rara que tiene. Casi graciosa, ¿no? Miren eso. Y esta que está buenísima. Ciudad Gótica. Eh, con todo un coso de hielo. El coso de hielo es medio feo. Está. Y la, la batiseñal. Con el logo de Batman y Robin. Parece la tapa de un cómic. Está buenísimo. Ciudad Gótica de Estados Unidos. La o sea, ciudad más peligrosa del mundo. Si el señor Helio triunfa se iniciará allí una nueva era del hielo Y bueno, vamos a pasar a la parte más linda Vamos a ripear para que queden eh, para la posteridad las, las animaciones que venían en esas tarjetitas Algunas por ahí no se ven muy bien Como por ejemplo esta, miren, es medio Es un poquito inentendible porque está ahí Se transforma en esto. Es extraña la animación. The rock. ¿Qué le encaja una piña a alguien? Está difícil, che, de entender esto. Y no es la cámara, eh, porque yo. En persona lo veo igual. Es rarísimo, no entiendo un carajo de lo que pasa. A ver si esta es mejor. Bueno esta está, ese ¡Eh! estuvo buenísimo. Uf. Son medio extraños los fotogramas, ¿no? Y miren, esto es así en toda la colección, como ven, por ejemplo este que lo tengo repetido, no es que se ve mejor. A ver, este es el Capitán Frío, The Rock, le está dando una sequita. Uf. Ahí está, este es mi favorito. y acá lo vemos, bueno, agitando las manos Levantando las manos ah, eh, Miren esto que es, Batman Batman rompe como un agujero y cae ahí Oh, este está bárbaro, miren El logotipo de la película Batman y Robin me gustaría tener el que van corriendo hacia la hacia la cámara la tenemos de nuevo es como que agarra un tipo y se lo tira se lo revolea a otro tipo esto qué es Esto es Batman no entiendo nada de qué es esto, eh. es alguien atravesando un vidrio. Bueno, como verán son muy lindas tarjetitas, eh. Eh, la verdad es que IPF se pasó con esas tarjetas eh, y creo que eh, más de uno las recordará, ¿ustedes qué tienen para contarme sobre esto? ¿Las tuvieron? Eh, ¿Recuerdan lo que se sentía el momento ese de pedirle a tu papá o a tu mamá, tipo le poneme un peso más y me hacen una tarjetita? Todas las anécdotas o información que tengan al respecto, me en la caja de... los invito a que las dejen en la caja de comentarios. Si les gustan los videos que estamos haciendo, suscríbanse al canal y activen la campanita que les va a avisar cuando subimos un video nuevo. Si nos quieren hacer el aguante, la mejor manera es compartir nuestros videos en sus redes sociales para así más gente conozca el canal. Los invito a que nos sigan en Instagram también, eh, donde mostramos cosas que por ahí no llegan a ser un contenido suficientemente fuerte como para dedicarle un video. Y si quieren ver gameplays de juegos clásicos, síganos en Twitch, que estamos haciendo toda una retrospectiva de Playstation que va a durar muchísimo tiempo. Abajo en la descripción del video tienen todos los links. Y eso fue todo, y espero que les haya gustado. Chao.